Hip Hop y no es mal, clásico como buen Rani. Mientras tanto siguen sonando funny, quiero pasearme en un Chevy, como en los 90 a un heavy. No quiero ser notorious, quiero ser yo, mm -hmm. con los pies en el suelo sobre mi clon. No Mucho era. menos estar rodeado de hoes, raperos reales, de pilly Bone. Quiero What's invertir so? en mi calma, el futuro en mi palma, resplandor en el alba o oh, my family love. Life before death, no se rindan para nada, mantengan sus ideas claras, hagan reír a la mama, enorgullezcan a papa, coplas como popa con rapas, pocas buenas barras Fuck shit, life after death Estarán llorando familiares Apagándose instrumentales Representadas mis barras musicales Sonando gordo como John Brower La muerte la extinción de los soles Buscando calma después coins Sin noción del tiempo como Floyd Olvídate la ayer, viví el hoy No cambiaré, soy lo que soy Un and the five boy Vengo de CR, no de Detroit Cuídate uh -huh. de quien te cuida la espalda Sigue sin importar los riesgos del karma Basate en hechos, no en las palabras Que las cartas no siempre quedan en parda no, Escribo no. bajo la niebla para sacar momentos húmedos que mi mente recuerda las versas en mi mente se albergan Fabricando la receta de mis letras Escribiendo, viendo las estrellas La flor más bella y el león más valiente de la selva Al micro estoy escupiendo flama con flema Fela. Fela. Hey, estoy escupiendo flama. Con voice de Toy Boys, musical style destroy. Union, hip hop, no pleitos. I got love como Nado Peace. Aprendiendo cómo ser un seito. Con voice de Toy Boys, musical style destroy. I got love como Nado. Rest in peace. Como Nado Deslumbra lo cierto, sopaca lo falso La última gota que rebalsa el vaso Surge la aparición de un nuevo caso Conmoción para no bajar los brazos no, no. La fuerza el rencor, pero más firme los lazos Resguardando bajo su manto Protección absoluta de lo falso uh -huh. No me comparen, sé lo que valgo El old school en mis oídos Experimentando nuevos sonidos No estar muerto para creerse vivo Pensando el HH como un B-Boy Quiero sí, sí. hacer ver al no vidente Versos metafóricos vivientes al final es lo mismo de siempre el control lo tienen las serpientes todo renace todo transmuta muchos clientes y hay pocas putas opiniones y disputa. romas distintas rutas situaciones y fracturas familias mates y unas facturas unión y amor retro